Omar, sí. una pregunta a usted. ¿O sí como no? Respecto a, respecto a la luz. ¿A la luz? La luz, la luz está yendo en todo, en todo, en todo barrio. En todo. Entonces, un día 24 horas se va a tener la luz. Sí, sí. Entonces, los lo barrios tienen que para pa buscar su comida para que malla. <risa> <risa> mire ahí una amiga mía una amiga mía está incómoda porque le quemaron una goma cerca de ella, que ya vive cerca de de noche, <risa> le dañó la ropa y todo <risa> no, usted lo dice de relajo, pero algo hay que hacer hay, hay que presionar para que esta gente no sigan llevándose esa luz, porque es lo que él mismo dice, oye en los sectores de 24 horas, pero señores eh, eh, eh, yo no podía dormir anoche porque, ¿cómo duerme uno sin esa bendita luz? Y en una cojo para el balcón de mi casa y encuentro al vecino mío que tiene inversor, pero a, a, a no usarlo, el inversor del, del vecino mío se le dañó. Y lo encuentro acostado en el balcón de señores, en el piso. Un hombre que vive cómodo y, y, y, y en el piso acostado, dice el vecino, pero yo. ¿Tú sabes lo que es? Una gente que vive cómodo. Y... Con su jipetón y todo, y, y, y incómodo estaba ese hombre anoche. Y con razón. Porque tú sabes que tú no puedes pegar tus ojos. Y esto es, porque si tú me dices que es un apagón de 10 minutos. Pero apagones de horas y más horas, señores. Y esta gente politiqueando, porque ellos no están gobernando, lo que están en política. Y yo estoy de acuerdo, el pueblo debe de, de, de levantarse. Como se levantan esos pueblos. Para que le respeten, lo respeten. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas, un placer. Buenas Omar, pero si Lionel vendió las empresas, si Lionel vuelve y gana, ahora va a vender la casa de nosotros. Eh. Lionel no debiera ser presidente de este país. Ya Lionel fue presidente 12 años. Y que con Lionel fue que comenzó el de Barajute que está viviendo este país. El de Barajute que está viviendo este país comenzó con Leonel Fernández. Aquí tenemos al hermano Eufemio Vargas Lima. Buenas tardes, hermano. De sí, gracias, hermano. Yo hablando, estoy contando lo del hombre en el balcón. Oiga, es terrible. Ya los inversores no aguantan, pero lo que hicimos préstamos para adquirir paneles solares, pensábamos que vamos a tener energía y ahora no tenemos ninguno. ¿Cómo Porque va cuando, a ser? Cuando, cuando, cuando se va la luz, se llevan, eh, los paneles solares quedan neutros. Entonces, ¿qué pasa? Que Ay, ahora sí. uno, hizo inver, uno hizo inversiones, eh, se comprometió y estamos, así mismo estaba yo anoche, Durmiendo en el balcón. En el balcón yo. No hay, no, hay, no hay forma. Ay, Dios santo, oigan eso. Ustedes ven lo que yo estaba diciendo. Lo de vecinos míos. Don Eufemio Vargas también ha, ha tenido que acostarse en el balcón. Oigan, en pleno siglo XXI, señores. Porque si usted me dice que eso fue en el siglo XVI, XVII, en pleno siglo XXI la gente, entonces con este calor, que yo creo que este septiembre, que ya en par de días finalice el verano, va a ser registrado igual que agosto y julio, el agosto de este año y julio de este año han sido los más calurosos de toda la historia. Buenas tardes. Buena. Buenas tardes, hermano. Sí, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Le habla Agapito Esboy de Pimentel. Sí, yo sé de Agapito, esa conocida. Mire, le, el Leonel viene a buscar las minas de sal que se le olvidaron. Para vender las minas de Sai porque la sal está cara o más. Ay, sí, si o sea, aquí está viene. todo caro. Aquí, aquí está todo caro. Ah, y a, y a Miranda, a Miranda que se le, que se le olvidó. Que, que el padre Rogelio le tiene odio Por eso ay, pero ay, ay, ay. Don Agapito gracias Y a ustedes gracias por haber compartido con nosotros Que no fue el tiempo